Emil Padilla fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de intentar agredir con un arma blanca a una mujer. Mientras era conducido por el Comando noreste de la Policía Nacional, ofreció su versión de los hechos. No, mía, yo, no, esa muchacha yo ni la conozco. Esa muchacha yo ni la conozco. ¿Y entonces, yo entré ¿no? a ese negocio, fue... Entonces, ¿por qué la acusación? Ellas, ellas, ellas, me iban me estaban tirando para matar. ¿Y por qué? Las la tres. ¿Por qué? No sé, no sé. ¿En qué negocio? Profesor? Ahí es la diferencia. ¿A ser Ah, que estaba ahí, me fui a una, una, una seis y se pusieron conmigo. Al momento de la detención, agentes de la uniformada le ocuparon un cuchillo con el que, de acuerdo a la entidad del orden, pretendía agredir a la fémina.